Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video aquí en YouTube El día de hoy estamos en el aeropuerto de Tampico Porque nos vamos a Guadalajara Aquí estamos con nuestros cafés mañaneros que no puede faltar El avión está demorado media hora pero no importa Estamos felices porque nos vamos de viaje es la primera vez que Hayato va a ir a Guadalajara. ¿Ote? Hidegate. ¿Estás emocionado? ¿Sí? ¿Estás emocionado? Sí. ¿Vamos a Acabamos de llegar a Guadalajara, estamos ahorita esperando a nuestro Uber para irnos al hotel. Chicos, vamos llegando a nuestro hotel, nos encanta y les voy a hacer un room tour. Vean, tenemos una cama bastante amplia, me encanta, también un escritorio muy bonito por acá. Y está el baño que también está muy bonito. Uh. Hello! Por acá está la televisión, allá tenemos el closet y lo mejor es que hay un balcón. Tan, tan, tan, tan. Aquí está Hayato. ¡Hola! ¡Hola! ¡Disfrutando de Guadalajara! Sí. Y tenemos vista a la alberca. Dos, tres. ¡Ah! Chicos, para nuestra primera cena en Guadalajara, Hayato, eligió un restaurante japonés Que dice que es muy auténtico y muy rico Gracias. Está aquí enfrente muy emocionado, viendo el menú que está bien variado, por cierto Cervecita japonesa, nuestra favorita es esta, la Sapporo Vamos a brindar porque hoy cumplimos 1700 días juntos. Sí. ¡Aniversario! ¡Aniversario! ¡Muchas felicidades! ¡Nuestro! ¡Felicidades a nosotros! ¡Salud! No. Ah, ¡Nuestro año! Nosotros. ¡A nosotros! Kanpai. ¡Oh, it's good! ¡Oh, hermanita. Oh, oh, ¡Hokkaido <laughs> Chicos, de entradita nos pedimos estos sushis de salmón, así que provechito. Uh -huh. Y cada quien más no dio nada. ¡Qué rico! ¿Verdad? Wow, y vean mi comida. Vean que. Deliciosa se ve mi comida Me pedí un udon Con tempura Itadakimasu <risa> Vean, él pidió Un ramen, ¿cómo se llama tu ramen? Tantame. Tantame. me, Tan -tan -me. Buen provecho Gracias <risa> <risa> <risa> Oh. Oh. Y le pones a un Oye, Vamos a ver primero la sopita, a ver qué tal. <risa> <risa> Menutón con sapor de, AúnALLY, de. es muy <Hookey> perfecto. <x2> Chicos ya se hizo de noche y nos regresamos a la casa porque estamos súper cansados Hoy el día empezó desde como las 7 de la mañana y anoche nos desvelamos haciendo maletas Así que ya vamos a dar por terminado el día de hoy Nos vamos a bañar y nos vamos a dormir temprano para mañana tener mucha energía Y hacer muchas cosas en el día Así que los veo mañana, buenas noches Mirar. ¡Hola! ¡Chao! El día de hoy es el día ¡Ah, Hayato, en las mañanas siempre tiene mucha energía y yo por el lado contrario siempre tengo sueño He he he ¡Ay, Dios ¡Ay, Dios Chicos, ahora hemos venido a Garibaldi a probar las tradicionales carnes en su jugo de Guadalajara. Allá todo las va a probar por primera vez y les quiero mostrar nuestra compañía del día de hoy. Mi hermanita Tony y su novio Daniel. Gracias por invitarnos. También. Se supone que en este lugar nos tienen que dar la comida antes de 5 minutos. Entonces estamos aquí contando el cronómetro. Vamos a ver si se cumple. ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No sí no creo. No. ¿Y tú? sí hey, que me... Me iba muy Estrés ¡Me sí, yo Chemi chicas para Aquí. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Claro, ¿y qué es esto? ¿y es esto? Claro, ¿y qué es esto? Claro, ¿y es esto? Claro, ¿y qué es es esto? Claro, es Es, es la primera vez que venimos, está muy bonita la plaza. Vaya sí, todo. Ah, nos gusta mucho, está muy sí. linda. Sí. Buenos días chicos, ya hoy es otro día, lo siento mucho, ayer casi no les grabé vlog, la verdad me agarró el chisme ahí con mi hermana porque tenía ya más de dos años que no la veía. Entonces había mucho de qué platicar y que ponerse al día Así que la verdad agarré muy poquito la cámara el día de ayer Pero hoy tenemos un día más emocionante Porque vamos a ir al centro Es la primera vez que Hayato va al centro de Guadalajara Y la verdad es la primera vez que él viene a Guadalajara Y tiene alrededor de unos 5 o 6 años que yo no venía a guadalajara y está todo muy cambiado entonces estamos emocionados por ir a pasear por el centro y vamos a comer comida coreana también porque nos recomendaron un restaurante por ahí entonces acompáñenos hoy a pasear por el centro de guadalajara de Guadalajara, calle 4 número la primera parada del día es el museo cabañas chicos los martes es gratis entrar al museo así estamos muy emocionados es la primera vez que yo voy a ir a este museo nunca he ido sí. Chicos vamos saliendo del museo estaba súper bonito ¿verdad? Sí. sí y aparte nos topamos a un guía súper simpático que nos contó un montón de la historia muy bonito Guadalajara ¿Qué buení nomo toa? ¡Qué helicóptero! <ríe> Allá todos se sentían Hogwarts. <ríe> por la arquitectura del lugar, nada más por eso. <ríe> Segunda parada, la Catedral de Guadalajara. ¡Ye yeah, yeah. <ríe> Guadalajara Yepo. Chicos, para la comida hemos venido a un restaurante que se llama Lucky Soul a comer comida coreana y estamos muy emocionados de comer comida coreana. Hayato ya está aquí empezando con su kimba. Sí, dicen que aquí es muy auténtico y muy sabroso. Entonces estamos emocionados. Hay comida japonesa también. <risa> Provechito. Vean qué delicioso se ve este kimbap Vean qué sabroso se ve mi kimchi. Y huele, chicos. Huele delicioso. ¡Qué emoción! <risa> Está muy caliente, pero muy bueno. <risa> Y ahora vamos a comer unos deliciosos pintsu de postre y estamos acompañados de mi amiga Paul. Y está nerviosa. Oh. Kanpai. Kanpai. Kanpai. Kanpai. <laughs> ¡Buenos días y bienvenidos a Terakepake! Yeah. El día de hoy he traído a Hayatito por primera vez a Paque y está muy, muy emocionado. Oh. Por eso es muy no me gustó. <laughs> sí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Yogi está muy bonito. ¿Está, está <laughs> ¡Omaran! ¡Omaran! <laughs> Yes, cuando no mucho aso, creo que yo. Alpaca hizo Sí, Alpaca, sí. aquí gordito María ¿Sí, Sajen no Ah, yes. Al Fotos no Que encantados con Guadalajara es una ciudad hermosa hay tantas cosas que hacer la gente súper amable Guadalajara no muy muy muy muy no muy no muy no, muy sí nos encanta ta queria sair que chico ta pago si si tiempo se 먹으러 왔어요 햄버거 이 다녀는 간출라도 수이사스 여기가 너무너무 예뻐요 우리는 텔라스 자리를 선택을 했고 여기가 나무도 많고 멕키스코스러운 색깔도 많고 좋아요 아 yes. 너무 mm -hmm. 맛있겠다 감사합니다 좋은 하루 ¡Mmm! ¡Buenos días chicos! Hoy es el último día en Guadalajara Ahorita vamos rumbo a el Starbucks A desayunar nuestro obligatorio café mañanero y después no sé qué vayamos a hacer pero probablemente vayamos al bosque los colomos porque descubrimos que hay un, un jardín japonés entonces estamos muy emocionados Guadalajara Guadalajara <risa> Es la única parte de la canción que se sabe Guadalajara, Guadalajara Chicos, y ya hemos llegado al jardín japonés Qué emoción, fíjense que aquí en Guadalajara hay muchas cosas asiáticas O no sé qué, si es porque a nosotros nos gusta mucho, pero hemos estado comiendo comida coreana japonesa y hemos visto muchos restaurantes y descubrimos ahora que hay este jardín japonés así que estamos enamorados de Guadalajara por ardilla tenían moco chiposon prim <laughs> Llegamos chicos, sí se ve bien japonés. Wow. Qué Aquí bonito. Es. Japanese Garden. Sí. En. Wow. wow. Vean qué hermoso el jardín. Uh. Hayato, si ¿sí estás en Japón. Sí está. ¿Estás en Japón? Japón Ewasa. Sí. sí. Sí. Uryu en Kyoto. <laughs> Vean, ya le van a dar aquí pana a este para que le den. Cuidado, ¿eh? Chochime. Chochime. Chochime. Las paredes de pádito. Las paredes ¡Gracias! ¡Gracias! Porque nos divertimos mucho y nos enamoramos de Guadalajara. Gracias por ver el video. Si les gustó, por favor, no olviden regalarnos un me gusta. Y suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vlog. Bye. Bye, bye.